Un nacional haitiano se encuentra recibiendo atenciones médicas en el hospital público de la ciudad de San Francisco de Macorís a causa de una herida de arma blanca que se la produjo un desconocido en momento que se desplazaba por esta ciudad. Ayer tarde salió a llevarlo a un primo de ahí que va para Haití, a mandar a su familia para allá. Entonces cuando viene para, para tu casa en la calle de salida de capital viene un carro. De montón una gente, un cuchillo, le dio una poniada. ¿Te llevaron el dinero? Un celular. ¿Lo sí. otra ¿Con ¿Y, no, y construcciones? Y no pregunta nada y viene con un cuchillo, se metió. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.